Ya, ah, no me Espérate que no me he peinado Ahora sí, chao, chiquillas. Chao, uh, estoy Pero puro, se me queda la credencial. Ojalá no me ponga un problema. Ok, gracias. Bueno, quería hablar de lo... De... de eh, no. No, no le puedo decir eso. Pero de todas maneras hay una gran diferencia entre... Mm. Chao. Chao. Bueno, yo les dije que esta semana iba a estar muy, muy cuática, así que nada, no, grabado mucho. Bueno, últimamente eh, he estado pensando harto en el optimismo y el pesimismo. De hecho me he ganado como la fama de ser un pesimista. Entonces, eh, un poco... Yo reconozco que soy medio pesimista. No medio, es eh, bastante pesimista. Pero soy, Pero siento que hay más de una clase de pesimismo. Y creo que hay dos clases de pesimismo. Uno, está el pesimista que no hace nada porque puede salir mal. No, no hagamos eso, que nos falta esto. No, no hagamos esto porque no, que va a estar fome. Ese tipo de pesimista. Y está el otro que es... Ok, quiero hacer esto. Y está esta posibilidad de que salga mal. Entonces voy a hacer esto. Si no resulta, voy a hacer esto otro. Y si no resulta, voy a hacer esto otro. Básicamente siempre tener un plan. Y lo optimista... También po. hay un optimista que espera que todo le salga bien, pero le pone poco pino porque espera que le salga bien porque sí. Esa es la esperanza que tiene. Pero también está el optimista que dice, voy a hacer esto. Y si le sale mal, es como, ah, pucha, me salió mal. Ah, pero podría hacer esto otro. Pa. ¿Cachai? Como que la diferencia está entre el que hace y tiene un plan en su manga, que sería el pesimista. Y está el optimista que hace y después se va adaptando. Entonces si me preguntan, las dos versiones son bastante buenas en realidad. Uno tiene visto de antes cómo adaptarse si es que no le resulta. Y el otro se va adaptando según se dan las cosas. ¿O no? El pesimismo y el optimismo entre comillas malo es que no hacer las cosas. No hacer que ocurran. Hacer que las cosas ocurran, que las cosas no pasan por sí solas. Que hay que ponerle pino, hay que hacer un plan, o por último, saber adaptarse. Entonces para mí, no me importa tanto que me digan pesimista, aunque sea una connotación negativa, porque lo importante para mí es hacer, no importa eh, si estás improvisando o ya lo tienes planeado antes, si lo estás haciendo, vos dale. El peor tipo de pesimismo es el que dice no hacer las cosas. Eh, o oh, hacerlas cuando se sienta uno preparado. Y en realidad uno nunca está preparado. Jamás. Creo. Al menos eso pienso. Quizás. No, estoy súper seguro. Y si uno espera estar preparado. ¿Me va a esperar todo el día. Entonces ustedes están, deben estar preguntándose. Puta, ¿por qué el sauce se no grabó? Y lo otro es porque.. porque está atando la lata del pesimismo el optimismo de estar listo o no. Eh, vale. Lo que estoy tratando de decir es que. Mañana me voy a vivir con le Monse. Nos vamos a ir juntos. Ahora me pasa tan pieza. Ya, pero ya no.